Hola, bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a hablar de una cosa que me ha pasado últimamente y que me ha hecho mucha gracia y tiene que ver con el ejercicio. Nos vemos en la segunda parte. Yo hago footing, corro por el campo dos veces por semana, los sábados por la mañana y los miércoles por la mañana. Me encanta, me encanta correr. He corrido, eh, llevo, llevo años y años y años eh, haciendo, fut, practicando el footing, pero eh, últimamente me ha dolido eh, la, la pierna un poco, un tendón. Tengo un poco de dolor, ¿vale? Entonces, la última vez que, que corrí eh, me hacía... me dolía me, me, me hice daño ¿vale? entonces yo sabía que, que no iba a poder correr durante un rato y bueno, de hecho, durante una semana no corrí para descansar la pierna, para, para curarme y luego salí a, a correr eh, el sábado pasado y tenía un poco de miedo porque yo sabía que mi pierna no se había curado del todo. Pues empecé a correr y claro que después de un ratito me dolía y, y pensaba, no puedo seguir, tengo que, que parar porque eh, si sigo corriendo me voy a hacer más daño y va a tardar más en curarse. Entonces, viene a mi mente la idea de andar, pero no andar como andar normalmente, pasear, no, de andar como esos hombres y mujeres que hacen lo que se llama speedwalking, ¿no? De, de andar eh, velozmente, ¿no? Con mucha, mucha prisa. Y hacen. Hacen mucho, mucho movimiento con los brazos y también con las caderas, ¿no? Están como... A... Y siempre me han dado un poco de vergüenza ajena, ¿vale? Verlos en la calle así, con las, las caderas, haciendo eso... Me, me ha dado un poco de vergüenza ajena, la verdad. Y he pensado... Uf, para hacer eso en la calle ya tienes que... que... No tienes que preocuparte por la opinión de los demás, ¿no? Bueno, pero estaba yo en el campo y pensé quiero hacer ejercicio y no quiero hacerme daño. Entonces empecé a hacer eso precisamente, de andar velozmente, pero muy, muy rápidamente. ¿eh? Es que con ese, ese flujo, ese sistema, tú puedes andar rápidamente no tan rápido como cuando corres, pero casi, pues yo hice casi la misma ruta o un poco menos eh, andando pero deprisa, y estaba sudando y respirando fuerte ¿vale? y luego di una vuelta la vuelta normal y volví a casa y ya está y, pero quería decir que que al principio yo estaba muy decepcionado muy decepcionado y estaba pensando joder, yo quiero correr y mi cuerpo no me deja correr y ah, entraba en ese, ese bucle de hoy, no, ¿por qué? pero llegué a casa después de hacer la vuelta andando rápidamente no me dolía la pierna ¿Vale? Porque es, la, el, la, es el golpear el suelo con mi pie que me hace daño eh, el, con el tendón, pero andar no me afectaba. Así que al día siguiente, al día siguiente, el domingo, ayer, pensaba: uh, me duele un poco el cuerpo, me duele un poco el cuerpo. De, en lugares que no me han dolido en mucho tiempo hoy, porque normalmente tardas dos días en ver el efecto del ejercicio hoy estoy andando como si me, me hubiera cagado encima ¿vale? Eh, estoy, hablan andando, estoy andando como John Wayne después de desmontar de, de su caballo estoy andando eh, con dolores con dolores y me encanta me encanta ¿por qué? porque quiere decir que he hecho mucho ejercicio de hecho he hecho algo que no he hecho en mucho tiempo y por eso mi, mi cuerpo ya está un poco resentido ¿no? Eh, pero estoy encantado porque yo sé que mm, Va a tardar tiempo en, en recuperarse el tendón y todo eso. Pero da igual, porque ya tengo mi, mi forma de, de hacer ejercicio y obviamente es algo totalmente nuevo para mi cuerpo. Y muy bien, muy bien. No, noto que, que me ha afectado mucho la cintura, las piernas, el, el culo también. El culo me... Uf, uf. Y, pero también aquí en el pecho por el, y en los hombros, por el movimiento, así, así que he notado que en comparación con correr, andar velozmente, de, de verdad, usa más músculos, usa más del cuerpo, más de arriba también, de, de la cintura y cosas así, ¿vale? Entonces, estoy encantado de haber encontrado otra forma de hacer mi ejercicio y especialmente cuando uno está lesionado, ¿no? Entonces, ¡fenomenal! Así que, si me veis por el campo, ¿vale? Andando de forma, vamos a decirlo, de forma rara, ¿vale? Con mucha carrera y, y, y mucho brazo pues solamente sabes que, que tengo todavía el problema de la pierna. Pero no sé, ¿voy a volver a correr? No sé. O una, una vez corriendo, una vez andando, ¿eh? es una posibilidad. Bueno, entonces, chicos, que tengáis un buen fin de semana. Nos vemos la semana que viene. A ver si puedo grabar algo en el campo la semana que viene. Hasta luego, adiós.